Todo hombre tiene que saber cómo cuidar sus zapatos Y si me lo permiten, ahora vamos a hablar de cómo darle un buen mantenimiento a los zapatos Particularmente si son zapatos finos y caros Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia Donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Mire, yo les sugiero lo siguiente Si sus zapatos son buenos, siempre por las noches cuando se los quite, cepillelos Quítenles el polvo para que el día siguiente estén limpios y no tenga ustedes que estarlos boleando todos los días. Pero para bolearlos, use siempre un humectante de la marca Colonil. Es un humectante a base de ceras, es, un es una formulación alemana y yo creo que es lo mejor que hay en el mercado. Debe tener usted también un cepillo de cerda blanda para poder cepillar el zapato después de haberle puesto el humectante. Y le van a quedar perfectos, el mercante le va a devolver la suavidad, el tono y la porosidad a la piel Siempre la va a dejar tal como era cuando estaba nuevo el zapato Pero va a necesitar guardarlos con un hormador Pero tiene que ser un hormador de madera No compren los hormadores de plástico porque no llenan el zapato Y porque suelen mal maltratar el talón Porque siempre está en una especie como de gusano que se tuerce, se dobla ...y atora contra el talón del zapato... ...y ese gusano tiene, una, tiene una, un embolo abajo... ...que de alguna manera lastima el talón... ...necesita usted comprarse... ...un armador de madera... ...como este, mire... ...un armador que entra esto así... ...hasta delante del zapato... ...usted lo empuja... ...mete el talón y lo suelta... ...y entonces... ...solito se empuja... ...y si usted ve esto es madera... Una madera blanda y suave que va a cuidar muy bien el talón del zapato, no lo va a lastimar y aquí adelante siempre va a tener el empeine alto porque de eso se trata, de que se suba el empeine del zapato para que se, se extiren otra vez las arrugas que se pudieron formar durante el día. Estos son los formadores de madera que debe usted adquirir. No compre de otros, compre estos que funcionan así. Se lo, se lo recomiendo ampliamente para que sus zapatos valgan la pena la inversión que hizo en ellos, porque mire, un zapato barato, pues ni para qué se esmera tanto en cuidarlo, no le va a durar tanto de todos modos porque le va a lastimar pronto, se va a acabar el cojinamiento, la suela no es lo bastante fuerte como para aislarle de los accidentes del piso, compre siempre un buen zapato, un zapato fino, invierte en zapatos, si quiere, baje su presupuesto de la ropa pero el presupuesto de los zapatos siempre aumentelo porque siempre vale la pena. Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca del de cuidado de los zapatos finos. Y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que haya otro video en el aire y al renglón de únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.